¿Cómo están? Espero que estén súper bien, hoy de lo mejor de la vida Fíjense cómo ya estoy, yo creo, no sí, ya estoy totalmente deshinchada de la boca Era así como parecía yo globo de lo que les dije de mi operación todavía traigo los puntos por dentro de unos 2-3 días más y ya voy a ir a que me los quiten pero todavía los traigo eh, por lo cual no puedo abrir muchísimo la boca y si se fijan como que, como que mar, marco más la S por eso porque yo me siento los puntos cuando hablo ya no son dolorosos pero eh, de todos modos eh, pues duele entonces voy a tratar de hacer lo mejor para que ustedes me entiendan pero si, si seo mucho es por esto ¿Okay? Y bueno, el día de hoy les traigo un video especial, un video que les gusta muchísimo de una sección favorita que es Experiencias Paranormales de Ustedes Fantasmitas. Así que hoy les traigo tres historias bastante impactantes cada una por igual y hoy se las voy a contar aquí recuerden que si ustedes quieren enviarme su historia hay un mail especial en la cajita de descripción se llama historias paranormales marijo o algo por el estilo, ahí está en la cajita de descripción y me pueden enviar eh, fotos, videos, audios lo que ustedes gusten acompañado con su historia, si lo tienen si no, pues su pura historia y pues bueno recuerden seguirme en mis redes, tengo tiktok, tengo facebook, tengo twitter, tengo qué, ¿Qué otra cosa me falta, instagram también, también tengo mi tienda Fantasmita. por si quieren pasar a checar, ahorita estamos en rebajas, así que bueno, hay y se los dejo y qué les parece si comenzamos ya porque este video creo que va a estar larguito y voy a romper mi récord de no dos minutos de introducción así que vámonos ya con este video ok la primera historia de hoy va a ser de Sara Sara literal desde que nació hasta el día de ayer si ustedes gustan ha estado compartiendo su vida con seres paranormales literal desde que nació dice que ella o sea así lo describe vive con gente alrededor suyo porque cuando ella era muy chica, o sea, estamos hablando de que pues aprendió a hablar, o sea, así de chiquita, se ponía a la orilla de su cama y como que tenía una conversación con alguien, pero más bien la estaba siguiendo, es decir, como si le preguntaran cosas y su mamá la oía y la veía y era así como de que, ah, ok, o sea, hay una edad en la que los niños pues tienen amigos imaginarios y cosas así, y que estas cosas son normales, aunque de repente empezaba a contestar cosas que no le gustaban mucho. Como estas cosas ocurrían seguido, la madre de Sara pues preguntaba a doctores y cosas así, entonces a alguna de esas personas le dijeron, lo que pasa es que tu hija tiene como un ángel y eh, decían que era su abuelito el papá de su mamá que había fallecido cuando ella solo, solamente tenía dos años. Pero bueno, esto continúa. Decía que siempre los cuadros, así de tu casa, eh, aparecían ladeados. Las luces se prendían o se apagaban igual que todos los aparatos electrónicos, televisión, cosas de cocina, etc. Dice que una de las cosas que la marcó, o sea... Tengan en cuenta que a ella le ocurrieron este tipo de cosas siempre. Una de las cosas que la marcó fue que cuando tuvo a su hermanito, su hermanito estaba durmiendo en una cuna y en ese mismo cuarto, pues era el cuarto de sus papás, por lo cual estaba su mamá acostada en la cama, su hermanito estaba dormido, su mamá estaba acostada y dijeron así como de que pues todos vamos a hacer una siesta. Entonces su hermanito en la cuna, su mamá en la cama y Sara estaba con ella entonces ella jugando lo que hacía era como así como mover los pies es decir que pegaban en la cama se escuchaba así como tas, tata, tata, tata", así y pues vibraba la cama su mamá le dijo Sara no hagas eso porque vas a despertar al bebé ella lo hizo una vez más así como jugando y su mamá le volvió a decir Sara ya no lo hagas hubo una tercera vez que se hizo eso pom, pom, pom, que la cama vibraba y todo esta vez Sara no fue y ella volteó con su mamá y le dijo mamá te lo juro que no fui yo y su mamá lo que hizo, en vez de cuestionarla o algo, lo que hizo fue decir, ay, otra vez. ¿Qué fue eso de otra vez? Es decir que estas cosas de que la cama se moviera, que sentía que alguien se sentaba en la cama, hasta se arrugaba un poquito en el lugar donde se sentía que estaban sentados, estas cosas ya le habían ocurrido antes a su mamá, pero nunca así como que parecía que le estaba moviendo la cama tal cual, a lo mejor venía de la parte de abajo, no sé, pero le estaban moviendo la cama. Cuando Sara le pregunta a su mamá así de que, mamá, ¿qué fue eso?, su mamá le explica todo lo que les acabo de decir. Y a ella le daba mucho miedo, por lo cual Sara ya no quería dormir en ese cuarto cuando antes siempre quería estar ahí con su hermanito. Como les digo, estas cosas ocurrían siempre. O sea, eran como cositas leves, pero pues si las juntas y son diarios así como de que todos los días te están asustando. Ahora decía que la televisión parecía loca, se prendía y se apagaba. Las cosas se movían de lugar o de repente ya no estaban o de repente ahí estaban, cosas que ahí no iban. Es decir, como que constantemente esas cosas en movimiento. Otra de las cosas que también pasó, que ella recuerda así como si fuera ayer casi casi, fue que su hermanito ya está un poquito más grande, lo habían acostado, pero pues era relativamente muy temprano, solo que los, los niños, los bebés pues duermen temprano. Entonces pues sus papás estaban como que viendo la televisión en la sala y del fondo de la casa, que era donde estaban los cuartos, ella sale de su cuarto, apaga la luz, pum, del apagador, sale y siente como le jalan como la playera de la parte de atrás, así como un, un tirón, como si no quisieran que, que salieran. No tanto así como de que, ¡ay! o sea, casi me caigo o cosas así, no, pero sintió un tirón. Ella, al sentir el tirón, pues lo que hizo fue ponerse a correr, sus papás ya la habían visto porque ella como que se asustó. Enseguida de que ella se pone a correr, algo se cae, ella corre el doble, llega ahí con sus papás súper asustada y su mamá la se le dice, a ver, no pasa nada, no hay nadie atrás de ti, relájate. Su papá va a ver y dice que una de las cositas como el apagador se había caído, relativamente esa casa era nueva, por lo cual no tendría como que por qué haber este tipo de cosas. Y sus papás le dijeron, tal vez ese tirón que sentiste fue de que se te atoró el apagador en tu playera y pues, pues por eso se cayó, pero ella dice que no, ella sabía... Que ella sintió el tirón y ese apagador se cayó de otro cuarto, no de donde ella había salido. Además de que el apagador pues está como que a esta altura del brazo, no acá, hasta acá abajo por la cintura. Ok, entonces ella crece, ya tenía 21 años, se va a otra comunidad. Dice que ahí ya ella ya tenía pareja y vivió con su pareja en tres casas diferentes de alquiler. En la primera, estas cosas le seguían ocurriendo con su pareja y ellas seguían viendo... Cosas. Tenían un perro y un gatito que adoptaron enseguida que ellos llegaron ahí. Siempre que alguien llegaba a la casa de donde ellos vivían, pues los animales se ponían como atentos del pasillo hacia donde estaba la puerta de entrada. Cuando curiosamente ellos estaban a punto de dormir o así, los dos hacían lo mismo. Entonces ellos hasta se hacían la broma de que Ay, ahí viene lo que nos va a asustar o cosas así, ¿verdad? Nunca creyeron que efectivamente sí había algo ahí. Una vez ellos salieron por trabajo, estudios o lo que sea, llegan y su gatito estaba mal herido de una herida muy rara que no tienen ni idea ni el veterinario cómo pudo haberla hecho. O sea, el perro y el gato estaban del mismo tamaño y de hecho llegaron y que el perro estaba como tratando así como de curarlo, o no, era imposible que el perro lo hubiera atacado, entonces no. Y ya saben lo que dicen que eh, cuando este tipo de entidades malas, pues lo primero que hacen es como que quitar de encima pues a los animales. Decidieron ellos mudarse de casa. Ok, sigue corriendo el tiempo, lo que pasa es que ella queda embarazada, tienen a su hija, pero en ese transcurso pues ya saben que hacen las ecografías y demás. Ella es lo que manda y es lo que estamos viendo justo ahora. Dice que del lado izquierdo ustedes pueden ver algo, es como, como una presencia, o sea, se ve como el, pues sí, la ecografía del bebé, pero ella veía algo más ahí que se ve muy claro. Que el doctor no fue así como de que, Ay, pues quién sabe qué será eso. Su pareja y Sara tenían un amigo. Ese amigo los iba a visitar a su casa, pero una vez les dijo que cada que iba, él salía como con, con migrañas, sintiéndose mal, como muy pesado, y que este malestar le duraba días. Luego desaparecía, volvía a ir a su casa y era otra vez y otra vez, hasta que dijo, ya no puedo ir a su casa, es que algo hay ahí en tu casa y yo no me puedo parar ahí. Bueno, él tenía cierta sensibilidad. Ok, el caso es que cuando Sara le enseña la foto... Y le dice, mire lo que creo que salió aquí en la ecografía Su amigo le dice así de que, no, no, no, no, no no, no me enseñes No puedo ver, no te puedo decir nada más, no, ya no puedo ir a tu casa Y dice, dice que tiene su hija cuatro años y medio Y efectivamente ese amigo ya no se ha vuelto a parar en su casa Ahora, su hija ya tiene cuatro años y medio Hace lo mismo que hace Sara, se sienta en el borde de la cama a hablar y a contestar preguntas que alguien le está haciendo. Por lo cual cree que su hija pues tiene ese don que ella tiene también, o que esas personas que la acompañan a ella pues ahora están acompañando a su hija. Ahora, ¿se acuerdan que yo les platiqué de una aplicación que se llamaba Ghost? donde se supone que es una aplicación como la más acertada en cuestiones como de hablar con los muertos y cosas estas bueno, ella la utilizó aquí manda una serie de palabras y dice que sí, ella está consciente también de que es una, es una aplicación pero lo que le dijo, sí, sí le queda una duda o sea, por ejemplo, dice que nada más la abrió y que le dijo obsesionado o sea, así en cuanto la abrió fue la primera palabra que le dio Lo cual pues sí tiene un poco de sentido Porque pues sus entes parece que están Obsesionados con ella desde hace mil años A ver, ahora Ella dijo hola, esta aplicación enseguida contestó Hola, después pues aquí pueden ver Preocupa, Marta porque le pregunta Cómo se llamaba, dice que pega con un bote A la silla y dice detrás de ti Así que han de cuenta que de 20 palabras, a lo mejor unas 10, 12, sí tenían que ver con algo con su situación. Así que, si ustedes usaron esta aplicación, si ¿sí les dio como algo que tuviera que ver con su caso, ¿o no? Y ustedes qué opinan de lo que vieron en la ecografía y demás. Los estoy leyendo en los comentarios. Ok, la siguiente historia es de mi tocaya, Majo. Es un tema que realmente no sé bien cómo tocar. Anteriormente, yo ya había hablado de este... pues sí, como de este tema. Y lo toqué como muy por encima, pero las personas que están como en esta comunidad me dijeron que, como les digo, si sabes puede salir bien, pero el problema aquí es que personas que no tienen idea de lo que están haciendo están tratando de invocar este tipo de seres y que pues a lo mejor no están invocando correctamente y lo que pasa es que están haciendo lo contrario. Ahora, ¿de qué les estoy hablando? Esto ya como que se salió de control ¿se acuerdan que yo les había comentado que había gente como que invocando como personajes famosos y luego así como masitas que le llaman que pues literal pues es como... Pues un ser que según los invocan para que viva contigo y los protejas y pues tú los tienes que cuidar como si fuera pues una persona más. Ahora, hay TikToks sobre esto, que les dicen así como de manera súper simple de que hagan esto y lo invocan y ya se queda con ustedes para siempre, pero lo tienen que tratar bien. Yo no sé qué tan buena o mala práctica sea esto. El caso es que se hizo como muy popular estos TikToks de gente invocando masitas que yo sé que es masitas o sea como una masa chiquita masita que yo sé que no es invocar sino más bien es manifestar pero aquí ellos le llamaban invocar ok el caso es que majo ve estos TikToks y se queda así como órale empieza a ver videos y videos más en TikTok en YouTube en todos así como de este este tema y dice que sí le dio curiosidad pero al final no invocó nada no lo hizo, simplemente le dio curiosidad y así como que veía y veía un montón de cosas, pero algo cambió, algo hubo un clic ahí que algo cambió. Porque después de ella como de ya dar por cerrado el tema de las masitas, dice que le dio hambre y baja a su cocina, cuando baja ve como una figura extraña ahí y, y ella así como... Okay. que lo único que provocó obviamente fue que ella saliera corriendo hacia su cuarto ahora, es aquí cuando las cosas empiezan a poner raras hubo cositas así, como que raras una de esas fue que estaba utilizando algún filtro donde ese filtro, si aparece una persona así como de cuerpo completo te sale como un osito así como abrazándote el caso es que ella estaba apuntando hacia su pared que sí tiene caras, pero según yo, el filtro tiene que salir como el cuerpo completo para que se vea así como abrazándote. Y si ustedes ven el video con detenimiento, no está como abrazando el osito a ninguna de las caras que hay en la pared. Está como así como cerquita, como si, si yo estuviera aquí tomando y la cosita saliera aquí. O sea, nada que ver con allá atrás ni nada. Entonces se asustó. Después de ahí, empezaron a salirle como rasguñitos chiquitos en lo que era su cara. Su barbilla en las piernas y en los brazos Que esto, según yo, es consecuencia de esto mismo Pero, aquí el problema es que si invocas y si no manifiestas Y si lo haces mal y hay gente que no sabe que nomás lo está haciendo como porque lo vio en TikTok Porque pues de ahí están saliendo muchas cosas um, Pues realmente es que no manifestaste nada Sino que invocaste algo que pues ya indirectamente tú ya le diste permiso que se quedara contigo. Es por eso que este tipo de cosas de invocar, de hacer, no sé qué, no se lo tomen tan a la ligera y no crean como de que, ay, jaja, no va a pasar nada. Porque uno nunca sabe. Por tercera historia va a ser Anónima. Fue una experiencia que tuvo la primera vez que jugó al péndulo. Ella dice que mmm, no quiso tratarlo así tal cual. Ya ven que yo pongo así de que sí, no, no sé qué, o de que me enseñen ellos cuál es mi sí, cuál, digo, cuál es su sí, cuál es su no. Pues eso hizo ella, pero ella lo que hace era como que encima de su mano pone así, como el collar así encima de su mano, y le dijo, enséñame tu sí, no pues así, enséñame tu no, pues así. Oh, ok, bueno, entonces cuando empieza a moverse el collar... Le dice que sí es a algún familiar suyo, la cual le contestó que sí. Le preguntó que si de parte de la familia de su papá, le dijo que no. Le dijo de la de mi mamá y dijo que sí, que si era mujer y le dijo que sí. Entonces la única persona que ella conocía que había fallecido de parte de su mamá era su bisabuela. Entonces le dijo, ¿eres mi bisabuela, y pues le contestó que sí. Ella pues se sorprendió, ¿verdad? Fue así como de que, ay, ahora le estoy hablando con mi bisabuela. Ahora, aquí viene lo extraño, porque cuando le dice, oye, este bisabuela, pues como, como fuera su nombre, eh, ¿estás bien? El collar se queda inmóvil, inmóvil, inmóvil. Y recuerden que yo cuando juego es así de que ya no quieren hablar. Le pregunta, oye, ¿estuvo bien que te contactara? Y le dice que no. Ella ahí se asusta levemente no Porque si es así como que ay Entonces estoy haciendo mal Ella no le tomó mucha importancia Entonces como que le dice así de Oye, bisabuela, te quiero mucho, no sé qué ¿Tú me quieres? Y le contesta que no Ella así como Ok, ¿como por qué? O sea, a lo mejor está enojada o algo Para confirmar la respuesta Le hace otro tipo de pregunta Le dice, ¿te caigo bien? Y contesta que no Cuando le dice otra vez ¿Te gustó que te contactara? Le vuelve a decir que no le pregunta, súper eh, arriesgada, la pregunta así de que, ¿te vas a quedar un tiempo aquí en casa después de esto? Y le dice que no. Le pregunta, ok, entonces tú solo estás como de paso, y le dijo que sí. Después de eso ya la dejó salir del juego. Bueno, del juego, pues, o sea, como de la partida. Ella se quedó así, como un poco triste, porque es ¿por qué no me quiere? ¿Por qué no le caigo bien? Recuerden que los espíritus... Eh, no son muy confiables y más si uno está usando este tipo de métodos para hablar con ellos. Entonces te pueden decir que sí, son y no sé qué y posiblemente sepan las respuestas a lo que tú estás preguntando pero no son tu familiar y pues no te van a decir algo a lo mejor que quieres escuchar o que a lo mejor tu familiar en sí sí te diría. O sea, son medios eran entonces no debes de sentirte mal porque te dijo eso, posiblemente ni siquiera estabas hablando con tu bisabuela y simplemente era un espíritu que efectivamente estaba de paso, se hizo pasar por tu abuela como por contestar y por eso te decía que no, que no estuvo bien y que no quería que le hablas y que no te quería y no te, pero no era tu bisabuela. Así que estas fueron las tres historias, espero que les hayan gustado mucho, los quiero y nos vemos al siguiente. Espero para el siguiente video ya estar hablando bien y nos vemos. Oigan, cuando empecé todavía la luz, ahorita ya no. Pero bueno, les mando muchos besos. Bye.